Buen giorno, cari amigo de Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa facho? Voy a hacer cinco ejercicios para ganar fuerza y potencia. Para las personas que yo gano básquet, palabolo, calcio, mano ¿qué medio que hago con estos ejercicios pliométricos que te van a ayudar a ganar la potencia, con lo que te manca para hacer el, el don, para clavarla, para, para spingar? Esto, estos ejercicios de base son fundamentales, importantísimos. Un buen riscaldamiento, buen riscaldamiento, aunque fare stretching, incluso si elongamos los músculos y estamos más flexibles para, para generar cuela, energía a nuestro cuerpo. Importante tener en consideración dónde fachamos estos ejercicios. Sobre una superficie como el prato, va bien, aunque un tapete, aunque la savia. Farlo en el cemento es un poco un po difícil porque van a sufrir tanto tus articulaciones. Pero estos ejercicios, eh, aunque debíamos tener en consideración en la fase de aterrayo, aterrayo, caer en punta talones, punta talones, porque si no caemos en punta talones, prima o poi nos hacemos mal en nuestras articulaciones, articulaciones. Importantísimo aunque tener en consideración cuesto, estos ejercicios como en, en dentro de tu planificación, de, de tu entrenamiento, de tu hacerlo de, de una a dos vueltas de semana pueden modificar, pueden modificar la repetición y el tempo, aunque la resistencia, ok vamos a iniciar estos ejercicios aspectos que estos ejercicios sean útiles, para tu performance, ok, si ¿Sí va Fail, fail, ever fail, fail, fail, fail, have you ever fail, are you listening damn